¿De verdad crees que esto mejorará mi forma de jugar, Milo? Confía en mí, Pepper. Usa este amuleto de la buena suerte y serás adorada como la sacerdotisa de los vidiotas. A menos que este sea un... amuleto de la mala suerte. Hmm. Hola, Pepper. ¿No? ¿Qué cuentas? ¡Ay, Craig! <risas> Te diré. Esto y aquello. Más esto que aquello, pero no demasiado. 64, tal vez. Escucha, voy a ir a un concierto. Los gotones son como moco flamenco, pero en tecno. ¿Quieres venir? ¡Ay, desde luego! ¡Adoro a los goti... goto... gota... Pepper, gota... tenemos planes, ¿recuerdas? Oh, es cierto, el torneo de dobles de videotas. No importa, tal vez en otra ocasión. Muy bien. Terminemos con este torneo de videotas. Oye, Nikki, ¿quieres... ir a un concierto? Uh, Nicky, creí que íbamos a ir con Milo y Pepperan. Ay, claro, es cierto. Vamos a jugar esos tontos juegos. Les prometí que lo intentaría. Lo siento. No sabes cómo lo lamento, Craig. No importa, me siento como el quinto neumático. Hasta luego. Hasta luego, quinto neumático. Sigue girando. ¿A qué se refirió con quinto neumático? Tal vez cree que somos pareja como Nicky y Stuart. Dos neumáticos unidos por un eje. ¡Ah! Amor. ¡Gira, gira, gira! ¡Como el viento! ¿A qué se refiere con monociclo? ¡Ay, ay! ¡Oye! ¿Puedes caminar más despacio? ¡Estoy cansado! Milo, somos amigos, ¿sí? Mm, sí. Y estaría bien si te pidiera un favor, ¿cierto? Mm, ¡Claro! Muy bien, es este. ¿Podrías mantenerte alejado de mí hasta que Craig esté seguro de que no somos pareja? ¿Alejarme? ¡Gracias, Milo! ¡Eres el mejor! ¡Aléjate! ¡Shoo! ¡Chu, chu. ¿Así está bien? Más ¿Qué tal así? ¿Más? ¿Todavía más? ¡Más! ¡Más! ¡Más! ¡Hasta ahí! ¡Oh, mira qué tierna uh, pareja, uh, Héctor! Oh. Pepperan, tu comportamiento es absurdo. Nadie pensaría que tú y Milo son una pareja. La historia está llena de relaciones sin romance hombre-mujer. ¿Como quién? Ah, César y Cleopatra. No, Sony y Cher. No, bien, dame un momento. ¿Nos vamos a la clase? Ah, uh, Milo, creí que tomaríamos rutas distintas. Oh. Solo hay un modo de llegar. ¿Harold y Mike? Arte, salud, química, inglés, biología. ¿Logré evitar a Milo? Hola. ¿Doctora Sully? Ay, claro que no. ¿Quién podría resistirse a su machismo de pionero? Ah, ¡Hola, Nicky! ¡Adiós, Nicky! ¡Oh! Oh, oh, oh. ¡Diez dólares a que Craig está detrás de mí! ¿Cómo están? ¡Soy un pastelito de chocolate! ¡Es por eso que mi vida es un asco! ¡Hola, Pepper. ¡Me alegra verte! ¡Shh! Ah, ¡No digas nada! ¡Pero solo quería! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero aquí no! ¿Eh? ¡Aquí, en el armario del conceso! ¡Ah! ¿Por qué haces esto? Tu intento por hacer que crean que es platónico te hace enloquecer y francamente, ¡ya estoy harto! ¡Ajá! ¡Te he extrañado, amigo! ¿Dónde te estabas ocultando? Ah, ya sabes, aquí y allá. Me quedé con hambre después del almuerzo. Unas barritas de pescado podrían ser la cura. Puedes comerte las mías. Estoy satisfecha. Es agradable, ¿cierto? Excepto por la podadora que está cortando mis espinillas. Muy bien. Salgamos de aquí. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cielos, Pepper. Gracias por las barritas de pescado. Realmente las necesitaba. Créeme, Mari. Aquí huele algo y no es a pescado. Es curioso, pero... Ahora que es evidente que Peperán y Milo son pareja, estoy extrañamente interesada en él. ¿Qué crees que diga eso de mí? Que rompes hogares. ¿Ah? ¿Dicen que somos pareja? ¿Ustedes en verdad no piensan eso, o sí? ¡Sí! Pues entonces, déjenme aclarar esto. Todo empezó Buenas. cuando... Buenas. Y eso fue lo Pepe. que pasó... ¿Hola? ¿Hola? Hola, Pepper. Soy yo. Estoy en la esquina. ¿Puedo ir a tu casa? Milo, ¿qué haces llamándome de la esquina de mi calle? ¿Al menos estás usando el disfraz que te compré? Sí, pero tengo que decirte que me siento un poco nerd. Quítate de la calle y entra en la casa antes de que alguien te vea. Pero no uses la puerta del frente. ¿Pero cómo...? ¡Ay! El teléfono puede estar intervenido. ¿Quién haría eso? Ahora sí, Milo. Vas a ser para mí. Pepper, lo siento, pero esto es demasiado exagerado. ¡Date prisa y entra! ¡Esto no es Dawson's! ¡Creg! Hola, Milo. Hola, Pepperan. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! Pepper, tenemos que hablar. Milo y yo tenemos que hablar. Necesito que firme esta orden de restricción voluntaria que escribí. Pepperan, ¿se te ha ocurrido pensar que Craig puede pensar que tú y Milo son pareja por el modo en que actúas? Bueno, mira a Pebbles y Bambam. Bam. Nadie pensó que eran pareja. Uh, en realidad, Nicky, ellos se casaron y tenían una banda. ¿Acaso fuiste criada frente al televisor? Mm. ¡Pepper! Uh, uh, uh. Ya es suficiente, Pepper. ¡Estoy cansado del modo en que estás tratándome! Milo, solo te estoy pidiendo que me des un poco de espacio. ¿Es tan difícil? ¿Sabes qué? El espacio es una frontera y para nosotros es el final. ¡Búscame cuando madures! ¡Ay! Apuesto que era otra mujer. La novia tiene que olvidarlo y seguir su vida. Hola, peperán Parece que el juego entre Milo y tú terminó. ¿Qué? Estarán jugando juegos de un solo jugador por el resto de sus miserables, patéticas y tristes existencias. ¡Oh, Milo! ¿Qué hice? ¿Qué dibujas? A ti, con cuernos, bigote y una larga cola roja. ¡Oh, eso está oh. excelente! Y no olvides ponerme nariz de cerdo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, Milo, he estado tratándote muy mal y lo siento mucho. Ah, oh, y repentinamente lo sientes mucho. Es que encontré el collar que me diste y comenzó a... Uh, mira, lo estuve pensando y tu amistad es muy importante para mí. Así que, lo siento. ¿Somos amigos? Depende. ¿Qué harás para compensarme? Mm, te pagaré lo que gastaste llamándome de teléfonos públicos. Más. Me arrojaré a un rosal. Más. ¿Entonces usaré el disfraz de nerd que te compré? ¡Perfecto! Está bien. ¿Cómo están? Piensa lo que quieras, Craig. Pero Milo y yo somos amigos. Quiero que tú y el mundo entero sepa que seguiremos siendo amigos. ¡No importa lo que otros piensen! Genial. ¿Quieres ir a... ...Helados Congelados? Voy para allá. <risa> <risa> Oye, Gwen mes, ¿me ayudas a levantarme? Lo siento, Milo, pero ahora que ya no sales con Pepperán, ya no me interesas. Ya no hay reto. ¿Te ayudo? Necesito trabajar más con mis reflejos. Gracias, Pepe. <risa> ¡Milo! ¡Vamos todos a helados congelados! ¡Hey, lo logré! Ya recordé una amistad no romántica de hombre y mujer. Pepperán ¿No? y Milo. el peor comentario que te he escuchado. ¿Por qué dijiste eso? Creo que es tierno. Mejor ya no hables, Nicky. Muy bien. Traten ustedes de encontrar una pareja porque es Oigan, evidente chicos, que mi mente. Uh, si les estorbo, los dejo solos. ¡No! ¡No! Oh. no.